patrones con degradados es el tema de nuestra siguiente lección. bienvenidos te vas a ir aquí donde está la herramienta del rectángulo redondeado vamos a dar un clic te recomiendo que pongas estos valores damos clic en ok en, la, en el panel de muestras elegiremos el degradado que está ahí voy a hacer un pequeño zoom al respecto no necesito el color de trazo así que lo selecciono y lo dejo sin efecto en el panel de degradado Voy a quitar estos deslizadores que la verdad están estorbando para realizar este ejercicio. Donde está el ángulo de degradado vamos a poner menos 90. Aquí donde está el primer color, el amarillo, voy a dar un clic y en opacidad la voy a reducir al 20%. El regulador que está aquí la ubicación también te recomiendo que la pongas al 20% y Enter. El color rojo lo vamos a poner a un 85%. Hasta ahí estamos súper bien. En este momento vas a presionar la tecla R en el teclado o la vas a elegir acá en la barra de herramientas aquí tienes el punto pivot en la mitad lo voy a extraer desde afuera presionando la tecla de alt y clic más o menos a la misma altura alt y clic, en rotar vamos a elegir 30 copiar, control D, las veces que sean necesarias hasta poder completar este tipo de objeto, que está bastante chévere clic y arrastrar para seleccionar todos los objetos, te vas al panel de muestras y con clic y arrastrar lo vas a incorporar dentro del mismo. Voy a hacer un zoom hacia atrás, lo voy a agrupar, lo voy a colocar aquí fuera de la mesa de trabajo. Muy bien, en este momento lo que tienes que hacer es elegir la herramienta del rectángulo normal y crear un rectángulo de todo el tamaño de la mesa de trabajo. Elegimos en el panel de muestras nuestra muestra y ahí lo tenemos. ¿Ves? Te quedó calidad. Tu opinión es muy importante para nosotros. Por eso te invito a que comentes, te invito a que compartas esta información Asimismo, te sigo invitando a que te suscribas a mi canal. Nos vemos en la siguiente lección. Cuídate mucho. Chao.